Abogado Eduardo Soto, sabemos que están deteniendo a miles de cubanos que están eh, propensos a ser deportados hacia la isla de Cuba. Están siendo liberados con grilletes y con una aplicación para localizarlos. ¿Qué deben hacer estos cubanos, abogado? Cada caso va a ser diferente. Algunos han sido ordenados deportados en ausencia porque no se presentaron en su eh, corte. Otros estuvieron detenidos por meses en centros de detención y desesperadamente se representaron solos o con alguien quien realmente no sabían lo que estaban haciendo e inclusive habían jueces que no prestaban atención. So, cada, cada caso es diferente, lo importante es que hay algo que se llama moción de reapertura. Uno puede pedir que se reabre un orden de deportación por diferentes motivos. Inclusive en este momento el gobierno americano, la Casa Blanca y el DHS entretiene, está dispuesto de entretener una moción de reapertura por el simple hecho de al abrirlo lo cierran de nuevo para que la persona no tenga ya orden de deportación y lo dejen tranquilo. Lo importante, el mensaje hoy es que buscan asesoramiento y que traten de reabrir y quitar ese orden de deportación.